Hola, buscadores. Mira que os gusta rizar el rizo. ¿eh? La pregunta que ahora se me ha hecho es ¿Cómo sabes que has pagado el karma? ¿De qué manera puedes saberlo o si lo has pagado o si lo has solucionado? Bueno, vamos a ver. Um, es obvio que si tienes un karma significa primero que has hecho algo, ¿no? que has creado una acción, que ahora se ha convertido en una reacción, estás viviendo algo, casi siempre se refiere a karma negativo, evidentemente, ya sabéis que el karma es tanto positivo como negativo, podéis uh, tener suerte en la vida y no es suerte, es un karma que te ha ganado positivo, hiciste algo muy bueno antes y ahora te lo devuelve el universo, ¿vale? Pero de ese no nos acordamos, no nos fijamos y no creemos que sea karma. Lo es, pero... Vale. Se refiere al negativo. Ahora resulta que yo estoy en una situación muy difícil por karma. Me peleo con alguien, me chinchan, me hacen daño... Yo qué sé, es igual, pues invéntate lo que sea. ¿Cómo sabes que ha solucionado el karma? Bueno, fácil, ya no tienes ese problema. <risa> ¿Vale? <risa> es que en realidad... Uh, no es nunca porque sí las cosas que te ocurren si tienes algo negativo en tu vida es porque estás haciendo algo ahora mal o lo hiciste antes si ahora haces todo lo posible y para actuar correctamente respecto a ese tema el que sea ¿eh? pues y no se soluciona es porque entonces viene de karma viene de anteriormente y por lo tanto ahora tienes que solucionarlo en la raíz o sea, no desde el punto de vista externo. A ver, si yo voy insultando, lo lógico es que me insulten a mí. Y entonces, oh, es que me van insultando y se cabrean conmigo. Vale, pero estás insultando tú también, ¿no? Sí, vale, pues cambia eso. Y mágicamente dejas de insultar y la gente en poco tiempo deja de insultarte. Has solucionado ese problema, pero eso no es un karma, porque tú lo estabas creando ahora. Bueno, sí. Es la reacción, por lo tanto, es un karma, pero en esta vida, karma inmediato, creo que le llamamos, ¿no? Uh, pero si tú, sin insultar, te están insultando, ¿no? o cuando dejas de insultarte sin insultando tiempo, es porque lo hiciste en otra vida. Ya sabéis que busco ejemplos fáciles y eso del insultar es muy, muy, muy tonto, ¿no? Pero bueno, uh, si antes insultabas, ahora tienes que entender la raíz de lo que pasa ahí. No es simplemente, ya no hablo. Vale, lo pienso, pero me callo. no Eso no cambiaría nada. Cambiaría tu karma exterior actual, inmediato. Si yo puedo pensar que todo el mundo es lo que sea, y, pero no lo digo, no me voy a causar problemas ahora. Pero eso creará problemas más adelante, porque el karma sí es eso. También existe el karma de la acción mental, eh acción mental, emocional o física. Cualquier acción con cualquiera de nuestros cuerpos crea karma. Entonces, hay que buscar el qué pasa, por qué razón me está pasando eso. Y partiendo de la base de que si no hay una razón lógica, racional, actual, como digo, si estoy haciendo el burro yendo en bicicleta en medio de una autopista, es muy lógico que me den una, una torta con un coche, ¿verdad? Un accidente pero eso no diré, es que no sé qué pasa, puñetas, no hagas el idiota, eso se entiende, pues como la mayoría de las acciones que hacemos podemos analizarlas y las reacciones que obtenemos podemos analizarlas y ver, ah claro, es que yo hago eso, o yo hacía eso, o yo he hecho eso, entonces tengo la reacción, pero llega un momento en que a veces pasa que dices, pero es que yo no he hecho nada, nada que tenga que ver directamente con eso, entonces tienes que mirar lo que es, lo que te está pasando, y dar por supuesto, porque es así, seguro, que en otra vida tú hiciste algo parecido. No necesariamente igual, literalmente igual, pero muy parecido, sí. Y entonces buscar el... ¿Por qué lo hacías? ¿Qué es lo que está dentro de ti que todavía ¿eh? harías? Que ahora no lo haces, te controlas, pero sigue estando ahí sigue habiendo una raíz ahí tuya, y el karma te lo está recordando, el que te esté pasando algo, te está recordando eso, a ti te domina, bueno, a mí me domina mucho, pues yo qué sé, mi esposa, y me sigue dominando, y me maltrata, y no sé qué, psicológicamente, y yo es que no le doy, no, no, lo, no lo provoco, ¿vale?, en otra vida tú lo hiciste, oh, vale, pero lo hice en otra vida, yo no tengo la culpa ahora, bueno, vale, si sí tienes la causa, la hiciste en otra vida, la pusiste en marcha y ahora la estás recibiendo. Pero, y ahí es el pero para muchas personas que no se dan cuenta, no se trata simplemente de castigo. Te van a castigar por lo que hiciste. No, se trata de que entiendas que eso está mal y que entiendas que está incorrecto tu pensamiento al respecto. Tu pensamiento, tu sensación, tu manera de ser en tu psicología interna Sigues siendo un maltratador. Quizás ya no lo sacas. Mejor, has ganado algo. Pero dentro de ti sigue habiendo eso. Con lo cual, el karma lo que te está diciendo es, mírate, mírate, mírate, puñetas. Mira en tu interior. La causa está en tu interior. Cuando tú reflejes eso, esa, ese análisis interno, y digas, ostras, es verdad. Yo todavía siento que las mujeres son inferiores. Por ejemplo, ¿vale? Es que es verdad, yo no, no las siento como iguales. Y ahí empieces a trabajar eso, que sea, pero pongo ese ejemplo, ¿no? Pues irá desapareciendo ese karma. Porque estás buscando las raíces y arrancándolas. Las raíces. Si no, ese karma se irá repitiendo durante o toda tu vida o en varias vidas, irá apareciendo hasta que cambies tu interior. La pregunta, por lo tanto, bueno, la respuesta A. ¿Cómo sé si he solucionado el karma, el que sea, vale, no el karma en general? Si la pregunta era, ¿cómo sé que he solucionado todo el karma posible que pueda tener? Bueno, pues porque ya no tienes que volver a vale. Entonces ya no te lo preguntarás. O, o si te lo preguntas, ya te contesto. Tranquila, que hay para tiempo, hay para rato, porque hemos creado un montón de karma con las miles de vidas que hemos vivido. vale. Pero si te refieres a un karma en concreto, a algo, ¿cómo sé que eso lo puedo haber solucionado?, por ejemplo, cuando ha habido un, una calma de ese problema que se, parece que se ha calmado, ¿estás seguro si lo has ten, re, terminado o no? Bueno, pues, si no lo has terminado, no te preocupes que volverá. No tardará mucho. Volverá a pasar. Con otras personas, quizás, pero volverá a pasar. Hasta que lo hayas solucionado en tu interior. Por eso, la primera recomendación espiritual que se hace es, cuando ocurre algo, lo que sea, bueno o malo, con lo malo tiene más interés, evidentemente. Pregúntate qué me está diciendo. No te quejes, no luches, no pelees con los demás por algo que Eso es injusto, no sé qué. Pregúntate qué está pasando en tu interior. Y a veces, no es nada fácil, pero a veces, estudiándote un poco, dándote tiempo, con paciencia, acabas encontrando... ah. Quizás sea eso. Si trabajas con esa idea, te trabajas a ti mismo y arreglas eso, ese karma desaparece. El karma se soluciona siempre que hayas aprendido la lección que acarrea. Que esto no es correcto para mí, o para el universo, o para quien sea. Si no, no se soluciona. O se va repitiendo, o se repetirá. Espero que te haya ayudado. Dudas, preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.